Órtesis de miembro inferior, ¿vale? Para la corrección en un pie, en este caso con tendencia a un, una pronación, supinación, un bar o un valgo, ¿vale? Porque tiene po poca estabilidad en el tobillo. Paciente además que puede tender a andar de puntera, excepción de extensión de rodillas, ¿vale? Y andar de, puntir, de puntera sobre los dedos. En este caso un es un AFO, tipo DAFO, modelo 3.5, ¿vale? Eh, conta con soporte en la pantorrilla, estructura la parte posterior de la pierna con además un refuerzo con un nervio. Eh, empeine además envolviendo con envoltura, envolviendo el peine. Lleva un almohadillado interior para proteger esa presión sobre el empeine. Longitud nuevamente del, del DAFO, que tiene además también en la base hecho mayormente un estabilizador. Que lo normal es hacerlo dentro de un calzado que ya tiene su suela, pero si los ponemos en un bip, en bip de estación que no tenga esa inestabilidad por la concavidad de, del talón. La longitud del dafo siempre se entiende, se cuenta que hay que dejar por lo menos, en más el niño infantil, la temprana, un centímetro desde el margen hasta el dedo más largo. ¿Vale? Y nada, con sus dos cintitas, aparte de la del posterior, con una movilidad también incluido, tanto en pantorrilla como en el interior del dafo, en la zona de los maleolos, ¿Vale? hinchas para que es normal que tengamos que fijar al paciente y cerrar, ¿vale? Para correcciones y mantener el pie a 90 grados.